¿Qué tal Rubikros? Bueno, con este vídeo hemos querido hacer algo un poco diferente al resto de tutoriales que podéis encontrar en, en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube, y es crear un cubo de Rubik en Blender. Blender es un programa de edición de gráficos y de animaciones en 3D que es eh, software libre y es también multiplataforma, así que si tenéis Mac, si tenéis Linux, si tenéis Windows lo podéis instalar indistintamente. ¿Para qué lo usamos nosotros? ¿Para qué usamos aquí en Rubik Blender? Pues nosotros lo usamos sobre todo para las animaciones del inicio de nuestros, de nuestros vídeos y también para obtener imágenes de los cubos para nuestras guías. En este tutorial nosotros vamos a dar por sabido el manejo básico de Blender, es decir, los atajos de teclado, que hay muchos en este programa, el manejo de los botones del ratón, etc. A veces diremos las, las combinaciones de teclas usadas, pero vamos, serán casos puntuales y también daremos por sentado el conocimiento de la interfaz y de las funciones principales del programa. Bueno, esto es una visión general de lo que queremos conseguir diseñar en Blender. Es un cubo de Rubik de 3x3x3, compuesto por 26 pequeños cubos. Digo 26 pequeños cubos porque el centro está hueco, el centro no tiene ninguna pieza. No es necesario que haya ninguna pieza porque no se va a ver. Y luego cada uno de esos cubos Puede tener o una pegatina, o dos pegatinas, o tres pegatinas, como podemos ver aquí. Esto es en resumen lo que queremos conseguir en Blender.